Esta es nuestra cabañita. Esperemos que soporte la tormenta. Vean cómo se mueven las cortinas, eso que las ventanas están cerradas. Y ahora vamos a nuestra habitación y Para pasar a nuestra habitación tenemos que pasar El Ponte Vecchio Híjoles El vértigo El Ponte Vecchio Unas escaleras Ahí Están como muy, muy desniveladas Ya tenemos la calle Y esto ya es Nuestra habitación nos tocó en la parte de arriba. Ahí está, en la parte de abajo. Es una habitación. Y en la parte de arriba es otra habitación. Ahí está la Maris. El problema de estas habitaciones es que se ve todo. Todo, todo, todo, todo, todo. Ahí viene la Maris. Ya trae su lámpara porque dice que no se ve. Es que está la iluminación está muy... Es que está muy bajita. Sí. Pasen. Esta es nuestra habitación, vean, les pues queremos enseñar. Eh, estamos en el hotel Luxury, Luxury. de Bacalar. Vean, es todo, todo alrededor. Eh, son ventanas. Mañana va a haber este. Van a ver qué tal. Se ve hacia afuera, pero ahorita todos son ventanas. Así que no si andas encuerado y eso te ven. Pero no hay, vecino, no hay vecinos porque enfrente no hay nadie Entonces no importa, nadie te ve Esta es la vista que tenemos, Ah, hay es un, un balconcito. balconcito Aquí está el balcón Y todo tiene cortinas Ese es el lobby Y todas todo las todo cortinas son cortinas alrededor. Y la cama tiene también Como un mosquitero grande Y el techo es de palma como Una cabañita Una cabañita la, cam, la camita Una cama matrimonial Sus murositos este lamparita, es como estilo, que ¿Moderno? Como, o sea, es que está padre porque es como lo tradicional de la cabaña como, Con una decoración minimalista moderna Está padre Este es aire acondicionado sí. que enfría muy, muy, muy rico Y este es el baño Sí, no tiene puerta Su puerta, su regadera, pues, que van acá arriba este Es como muy moderno Muy moderno ya, el hotelito, la, la luz es muy tenue pero sí. Si alcancen a ver algo sí sí se ve y Yo me quedé aquí en este hotel hace como Dos o tres años eh, En la cabaña de al lado <risa> Y ahora me tocó Estas son las de arriba eh, Y bueno este, Hoy traje a Mau para que conociera eh, Gracias Y pues tiene su alberquita Y todo, les vamos a dar un tour Por el hotel, nos van a ir conociendo pues eso es la, ese es el tour de la habitación, eh, y tiene un lugarcito nada más para las maletas. Yo leí en los reviews eh, que estuve buscando del hotel, mucha gente, algunas personas se quejaban de que no había espacio, o como un closet, o algún lugar para guardar las maletas, no, es como muy minimalista. Creo sí, que hay es ese taburetito no hay y nada. ese perchero de ahí atrás. Y ya, es lo único, si se traen mucha ropa, no, no no, no es la opción. Dejarla. Se va en el Holiday Inn mejor. Sí, no hay donde dejarla. Aquí es como sí, el concepto es, es un, como muy muy limpio, muy minimalista. Y está padre porque se conecta con la otra habitación con un puente. Vean. A ver. Sí. Es el un puente y la decoración de abajo, las luces y todo, se son... ve Este es el puente. Es aquí es donde subimos. Y que se agarra bien. Que están rodeadas como por un caminito. Agua y un uh -huh. caminito Ahí están sus balconcitos A ver, abre el balcón Vamos al balcón Vamos a ver el balcón ¿De qué lado? Sí, desde el medio Vean Ah, ¿No mira se Pueden sí. abrirlo todo Y aquí está Ah, pues aquí faltaba El balcón Ahí están las escaleras El puente que conecta las dos cabañas y. ¿Para ahí está la alberta. Este restaurante. Restaurante. El lobby. Este es el lobby. Una recepcioncita. Y listo. Seguimos haciendo el tour. Seguimos reportando. Por así no se ve nada la Maris. Dale. Así es que adiós. Los dientes. Ahí. Ya llegamos al día siguiente. Hicieron nuestro cuarto. Y así es como lo encontramos. Nos dejaron un pavo real o unas dos. Gansos. Luego, aquí tenemos el balcón. Ah, vamos al balcón. Ahí está la maris ya. disfrutando de su balcón. Esa Hola, amigos de Travel Miren, si se alcanza a ver la laguna desde aquí. <risa> ahí está la laguna. como que no? Ahí está la laguna. Uh -huh. Y aquí está la maris. Estoy disfrutando del balconcito. Muy bien. El atardecer. El atardecer. Y ahorita vamos a bajar a la alberca, disfrutar la alberca y. ese sí, no es el hotel esto. chino? Sí, ese es el hotel chino. Ese de allá, ese que estamos casi enfrente del hotel chino, así se llama o así lo ubican todos, porque es temática china. Estamos aquí descansando en la alberquita. Ya son como las seis y media siete de la tarde y vean. Ya la, el concepto de iluminación del hotel está muy padre. Está prácticamente solo. La alberca ah, está sola para nosotros. Y nos pusieron musiquita de fondo. Este, se escuchan los, los grillos. Está, está muy padre el ambiente hasta el atardecer. Aquí en Bacalash. Seguimos reportando. Seguimos reportando. Los elotes calentitos 3 por 10 pesos.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 Llegaron los telófonos tres por 10 pesos. Se y se cabecito, tres, tres, cabecito, se, ¿Qué, ¿Qué, se vecina una tormenta aquí en Bacalar. Y nosotros estamos en medio, viendo hacia nosotros la tormenta. Ay, joles. Y se dejó venir la tormenta, amigos de Tips and Travel. Para los que nos encantan las tormentas. No, hombre, esta está... Uff Ay, si sí está en grande, ¿eh? Si sí está en grande, ve nada más, no se a ver en el video. Más o menos. Ay, me está cayendo el agua. Ay, no me gusta. ¿eh? Ya se la luz de la calle. Ya se luz de la calle. va a poder bueno, ¿eh? Este va a poner bueno. Ay, ¡Ay ahí está la Maris. Ahí está la Maris. Y yo, híjoles Me volteé y es que traigo la espalda descubierta Y no, hombre Pero miren, estamos grabando la tormenta Ahí está, ahí como donde viene el coche Se ve, vean ¿Eh? nada más Vean ¿Eh? qué clase de tormentita Ajá, es como un chipi Pero rudo, rudísimo, rudo Rudo, toteo, híjoles Ahí está, miren ¡Ay jodes! No, hombre está, pero órale. Creo que esos relámpagos eran una señal que no hicimos caso, nadie. Pero vean qué sabroso. No, se va a poner bueno esto, ¿eh? Uf. Ya estamos dentro del cuarto. Se está cayendo el cielo. ¿Quién va a calar? Esa es la ventana Aquí estamos en el cuartito Refugiados Refugiados Esta es nuestra cabañita Esperemos que soporte la tormenta La tormenta está tan fuerte Vean cómo se mueven las cortinas Y eso que las ventanas están cerradas Así de fuerte está Nada más de ver la tormenta Las cortinas se ponen locas la luz, la tormenta sigue Ay, la tormenta sigue esto no termina, ya llevamos 5 horas de tormenta, bueno no como 20 minutos o media hora Acaba de pasar el gas con una cancioncita que dice Z Z Z, Z gas Y bueno este es mi desayuno Pedí unos huevos mutuleños sin chicharo No se me con chicharo Con cafecito Te dan tan tostado Y Maris pidió Unos cupcakes? Unos pancakes Unos pancakes. pancakes con platanito Ya me comí la cereza y vamos a ver qué tal está este es el desayuno que está el incluido desayuno. lo que está incluido en el coste es un plato fuerte de estos que están aquí cualquiera de estos jugo o café uno de los dos no los dos y pan tostado ese es el desayuno y la verdad tenemos que ser este, honestos. honestos como siempre lo es Steve Santravel y el desayuno ayer estuvo malón. Presentación buena, pero... No, tiene sabor, no, tenía, no tenía sabor. No tenía sabor, no tenía sazón. Por eso hoy Maris optó mejor por unos hotcakes. Porque... Ayer no sabía nada. Nos dimos cuenta que el chef es gringo. Entonces por eso pedimos algo gringocho. Yo todavía hoy le di la última oportunidad. Yo quiero creer que ayer venía medio crudo, desvelado. Pero bueno, vamos a ver qué tal está. Pues sí, no, no es que ayer tuviera crudo, es que eso de ser gringo, no sé si eso le afecte. La salsa, sabe a salsa de pizza y la tortilla es de harina de las tías rosas, pero bueno, bueno al, menos tiene, al menos tiene más sabor que ayer.